En época de exámenes debes cuidarte para conseguir los mejores resultados. Sigue estos consejos, prepárate y aprobarás. Planifica los temas de estudio. Haz un diario con los progresos, planifica las horas que dedicarás a cada tema. El lugar donde estudias debe estar bien iluminado, con una temperatura agradable y sin ruidos para que puedas concentrarte. Coloca a la izquierda la luz de la mesa y estudia en la medida de lo posible con luz natural. Descansa un par de minutos cada 30 minutos de estudio. Si estudias con el ordenador, debe regular el brillo y luminosidad, mantener la pantalla limpia de polvo y marcas de dedos y a unos 50 o 60 centímetros de tu visión. Delante del teclado debe haber espacio suficiente para apoyar cómodamente las manos. Evita posiciones forzadas o que hagan que te gires al trabajar con el ordenador. La silla debe ser cómoda y estable. Los pies deben estar en el suelo, la espalda recta apoyada en el respaldo. No te inclines hacia el monitor. Descansa a la vista de la pantalla cada 10 minutos, mirando un punto más alejado. Haz ejercicio, evita actividades sedentarias. El ejercicio hará que mejores la concentración y la memoria. Come sin prisas, no te saltes ninguna comida. Que tu alimentación sea variada y equilibrada. Aumenta el consumo de frutas como tente en pie. Evita las bebidas estimulantes y tampoco tomes alcohol. Respeta las horas de sueño. No duermas menos de 8 horas o estudies por las noches. Sin dormir, tu mente no funcionará correctamente. Y cuídate en época de exámenes.